Cordial saludo, mi nombre es Juan Fernando Arango, soy economista, magister en Ciencias Económicas y profesor de la Facultad de Ciencias Empresariales de la Fundación Universitaria María Cano. En este video eh, vamos a hablar de los principios de oferta y demanda, un tema básico a nivel de microeconomía. Primero lo que tenemos que tener claro es que en nuestra sociedad la asignación de recursos normalmente se da a través del mecanismo de mercado. ¿Qué es este mecanismo de mercado? Es básicamente la interacción entre vendedores y compradores de un bien o un servicio. En otras palabras, básicamente es la relación que existe entre la oferta y la demanda. A eso le conocemos como el mecanismo de mercado. Por el lado de la demanda, podemos decir que la demanda es básicamente la cantidad de un bien o servicio que están dispuestos a adquirir los compradores a un precio determinado. Entonces, podemos inferir que el precio es el principal determinante de la demanda de un bien, mas no es el único. cierto. Hay factores como el precio de los bienes sustitutos, el precio de los bienes complementarios, el ingreso de los, de los consumidores, el número de consumidores de un mercado que influyen en la demanda de un bien. Así también como aspectos como la publicidad, la moda, las expectativas, los gustos, la cultura, entre otros. Todos estos tienen una influencia en la cantidad que demandamos de un bien o de un servicio. Esta relación entre cantidades y precios se ve, se ve contemplada en la curva de demanda. La curva de demanda básicamente es una gráfica que me muestra las cantidades de un bien que un consumidor está dispuesto a consumir y que además puede pagar a un determinado precio. Vamos a ver que dentro de la curva de demanda se presentan dos tipos de movimientos, ascendente o descendente a lo largo de la misma curva, cuando lo que cambia es el precio del bien que estamos estudiando, o un desplazamiento hacia la izquierda o hacia la derecha de esa curva de demanda, cuando lo que cambian son algunos de los demás parámetros que inciden en la demanda. En la gráfica podemos observarlo, observen si nos movemos del punto A al punto B sobre la curva D1 que está en azul más claro, lo que está sucediendo es un movimiento descendente sobre la misma curva de demanda, observen que ahí no se cambia ninguno de los demás factores y lo que digamos varía es el precio del bien, que en este caso pasamos de 1.50 euros a 1 euro el precio por lo cual se incrementó la demanda. Mientras que si nos movemos del punto A al punto C, es decir, si nos trasladamos de la curva D1 a la D2, que está en azul más oscuro, ahí lo que está cambiando es uno de los factores diferentes al precio. Es decir, la demanda de este producto se mueve a la derecha o se incrementa porque pudo haber incrementado el, el ingreso de los consumidores, pudo haber cambiado los gustos y eso generó un aumento en la demanda. La oferta por su parte, es la cantidad de un bien o servicio que están dispuestos a ofrecer los productores a un precio determinado. De nuevo, el precio del bien es el principal factor, sin embargo, hay otros factores que inciden, como el precio del trabajo o los salarios que tienen que pagar los empresarios, el precio del capital, el nivel de tecnología, el número de oferentes, entre otros, como impuestos, expectativas, clima, etc. La curva de oferta también tiene los dos mismos tipos de movimiento, ascendente o descendente cuando lo que cambia es el precio o se desplace a la izquierda o a la derecha cuando lo que varía y afecta a la oferta son algunos de los demás factores que mencionábamos. La gráfica acá nos muestra, ¿cierto? si nos movemos del punto A al punto B sobre la curva S1 en, en rosado vemos que el precio subió de 1 a 1.50 lo que incentiva el incremento en la oferta. Entonces cambia el precio, nos movemos de manera ascendente en la curva. En cambio, cuando pasamos del punto A al punto C, están cambiando factores distintos al precio. Supongamos que hubo una reducción de impuestos que animó o que impulsó la oferta. Entonces miren que la oferta pasa del punto A al punto C, así se mantenga el precio y dibujamos una nueva curva de oferta, S2 en este caso, la curva roja. Miren, entonces ahí se dan los dos tipos de movimientos. El equilibrio del mercado se da cuando hay un precio que permite equilibrar la oferta y la demanda. En nuestra gráfica, el precio 1.40, el equilibrio se da en el punto E. Cuando el precio es mayor, al equilibrio se da normalmente un exceso de oferta, o un superávit. Cuando el precio es menor, se da un exceso de demanda. Y a través del mercado se buscan equilibrar estos precios. Muy bien, espero que el video haya sido de claridad. Espero... Eh, que les sirva de utilidad en sus cursos y quedo atento a sus comentarios. Muchas gracias.